Eso es lo okay, que sí. sea la fiscal. No, esa fue la fiscal. te ¿Este fue no, no. el ¿verdad? No, la de la, no, la fiscal de Margarita es la que hizo los acuerdos con las personas que mataron a su pareja. Que ella estuvo presa. Ella, mira, ahí ella es la, la fiscal. Ella estuvo presa. Ah, okay. ok. Ella estuvo. Bueno, eh, ella es fue el... la que hizo los acuerdos con los agresores. Ah, con con los, los dos agresores. agresores que le fueron, matar a esas dos mujeres. De San Pedro, creo que son, uh -huh. ¿verdad? Exacto. Ya está ella eh, en una medida de coerción, la había ahí tapándose el rostro y todo, no sé qué esconde y a qué le teme, ¿verdad? Porque, mi amor, tienes una... Unos... Hay, hay que chequear la foto, eh, Villalona, ovarios... porque me dicen a mí que se están confundiendo con la foto de la fiscal. Están poniendo una foto de la fiscal que no es O sea, busquen una foto pues, Confirmen bien lo de la fiscal Porque tengo entendido que hay otra fiscal Que se parece, que han intentado no hasta de... ¿verdad? Exacto, que busquen bien la foto De cuál es, pero En este caso, Génesis Mira y Aplazan por nueva vez la medida de coerción A la fiscal eh, fiscalizadora Margarita Hernández El remedio se produce para que los abogados De la defensa concluyan la Los presupuestos a presentar al tribunal Dani Sánchez, abogado y vocero de la, acusado, de la acusada, reiteró que contra su defendida hay una trama. La fiscalizadora está acusada de violar los artículos 265, 267, 126, 127, 147, 148, 177 y 178 del Código Penal en perjuicio de Juana Domingo Salas y Anibel González Ureña. Aquí el Ministerio Público está solicitando un año, qué rico, de prisión preventiva, donde la suspendida directora de la unidad de violencia de género de San Pedro de Macorís, Margarita Hernández Morales, quien es investigada por presuntos actos de corrupción luego de favorecer con acuerdos penales abreviados a dos hombres que intentaron asesinar a sus exparejas y tras salir de las cárceles consumaron del crimen, no es procuradora fiscal, sino fiscalizadora y en ese sentido la oficina de atención permanente de San Pedro de Macorís puede conocerle medida de co coerción y pese a que la Proca Procuraduría General de la República la ha identificado todo el tiempo como fiscal y que notificó a Diario Libre que esa es una función. La realidad es que Hernández Morales es fiscalizadora de carrera según pudo confirmar este medio en el reporte de nómina del pasado mes de agosto, días antes de que se produjera su suspensión al ser sometida a investigación luego de que Yasmil Oscar Fernández acusara, asesinara a la abogada Anibel González Señores, eso es, es grave, estos casos Mira, de... eso me da una rabia a mí y ella, la, ella, ella es... eso va para ti también a ti que está a mi izquierda, ahí mira el del cetistía blanco que está la aquí. Derecha, aquí esto. a la derecha. Eso va para ti que dice que soy una feminista. Yo no sé si es ovarios que tú tienes o qué es. Pero yo espero en Dios y voy a ponerte en mis oraciones para que te caiga todo el peso de la ley. encima Porque se supone que tienes una madre. Se supone que tienes hijas. Se supone que tienes hermanas, que tienes tías. Y llegar a este caso de tomar dinero para sacar de la cárcel a dos abusadores en su máxima potencia. De acuerdo, eh, en con, eh. hay que cortarte las uñas a sangre fría. Y no solamente eso, hubo uno de los Por dos hija casos, de tu madre que eres. Uno de los dos casos, eh, el, la, la, el, el, el agresor intentó o sea, con varias puñaladas, ya esos intentos de, oh, de homicidio es estocadas. ¿sabes? Fueron a la persona eso, que murió. O sea, no, no, eso fue a la el, última de San o sea, Pedro. Es, una de ellas, antes de que la mataran, en el momento que el, el señor cayó preso, ella le dio varias estocadas. O sea, él intentó matarla. matarla. ¿Cómo tú vas a darle un acuerdo a una persona que después de tantas estocadas intentó matarla? O sea, una cosa es una, una violencia por un forcejeo. Un eh, moretón. Un moretón, un moretón. Mató, Pero una persona que con un cuchillo intent, que intentó hacerlo varias veces. Entonces, a sangre fría. Y, y un acuerdo, llegar a un acuerdo con esa. Ay, no, ay, y, eh. el dinero, señores. Es, Esto son, un... son cosas peligrosas. Yo espero que ese dinero. Pero no le dé a ella para comprar jueces Para comprar abogados Que no le alcance el dinero Son cosas y que, peligrosas Mira, yo le voy a hacer un llamado a José Opperman, Que él coja este caso Yo sé que esto se transmite por YouTube O se retransmite Se sube a YouTube Y yo espero que él sea quien vea este, este video Atención, Opperman. Opperman. Te necesitamos en este caso Bueno, yo Para que no esta se... mujer No se salga con la suya Al igual que Marlene Martínez Y se quede pudriéndose en la cárcel Bueno, eh, eh, es lamentable Y eh, si ella es La que protege a las personas Estamos a la mujer, huérfanas entonces, Estamos huérfanas ay, de Dios autoridades Dios. Si ellos son los que la protegen entonces. Dime ¿qué va, ¿qué van a ya, si es, imagínense ustedes Ella es la que se encarga de eso Hace o sea, rato que estamos Si ella es la que se encarga de eso entonces, y no tiene y no pueden proteger a la mujer. Es lo último. ¿no? Es lamentable. Mi amor, que se está haciendo... Claro que sí, en el país. No, porque salió un listado de, que de, de los acuerdos que salió en el país entero. Aquí en la provincia de Duarte habían 64 acuerdos. Con gente que, que ha... 60, aquí en la provincia de Duarte hay 64, han pasado de 64 acuerdos. Sí, Me gustaría bien. que la fiscalía eh, no, y el los ministerio los público de aquí... Esa, la familia de ese, exacto No, no, que es no. un acuerdo previo. Para que pueda salir y se quede eso ahí. O sea, me gustaría que, ver los detalles de es esos como acuerdos. como que cierran el caso. O sea, y es. ya eso se quedó ahí nadie tú, lo menciona o sea, más. Tú, tú, tú, Pero, Pero se tú Bella. Por debajo de acá, de, de, de la mesa. Mira lo que pasa, tú agreditas a Bella y tú saliste, o sea, tú quieres salir, tú dices, bueno, vamos a tener un acuerdo, Bella y yo, y Bella viene y tiene ese acuerdo. ¿Qué pasa? Es que esos acuerdos tienen que eliminarse. Exacto. Que a, a Exacto. Gente que la han no, está en que tú aunque, y yo lo hagamos porque somos pareja. No pero si el él es, que es el, el fiscal, el acuerdo es es bella y la fiscal. Si el fiscal Ahora, lo él, aprueba, no tú sabes, El fiscal, no. fiscal está como mayor mandato para concientizarme. No aunque mira. Aunque ella diga que sí. Tómalo en cuenta. Mira lo que pasa. Aunque ella diga que sí. Aunque ella diga que sí, que que liberarte, porque te, porque, porque ella te entiende, quiere, porque te quiere, porque, porque está pasando esto, la mil que... y todo eso. Aún así, el fiscal tiene que velar de que a pesar de que ella emocionalmente quiere que te suelten, el fiscal tiene que buscar la forma de que no. O sea, que se te aplique la ley. Claro, porque, porque yo, por que ejemplo, en ese caso, lo en que ese lo caso la, la muchacha fue que lo ayudó a salir. Pero fueron varias estocadas. O sea, fue un intento de homicidio. Cuando tú eres un intento de homicidio te tienes que cantar mínimo 20 años. Claro, Entonces, claro. Cuando, sí. cuando es un intento de homicidio, no fue no hay de, mucha gente. de, que, de género, que, es un intento de homicidio. Claro, pero... porque usted lo va a matar le va a matar. ¿Cómo usted dice que va a llegar un acuerdo con una gente que intentó que por casualidad de la vida usted no está muerto? Es por Dios, no, no, no es más nadie. Y usted va a llegar a un acuerdo con esa gente. Esos acuerdos, los ministerios públicos y compañía, tienen que ir eliminándolo porque con esos acuerdos le da fuerza a tu ¿verdad? Porque tú vas a salir para afuera igualito, normal. Normal. Bueno. I'm so close to thinking